¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos aquí en Animatón. Esta es nuestra primera edición un nuevo programa sobre animación, diseño y multimedia. Estamos presentándolo desde SAI Institute México y presumiendo a México. Yo soy Bastián Pascal y nos acompaña aquí también Jesús, ¿cómo estás Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Les voy a ser muy sincero, un poco nervioso, pero muy emocionado de estar aquí con ustedes también. Igual, es la primera vez que eh, hacemos esta emisión que estamos grabando este programa. Entonces, este, eh, seguro van a venir ahí los gajes de, de primerizos, sí, de Amateo, pero tal cual. Es mi primer día. La primera <risa> vez. Pues bueno, en este programa justo vamos a estar es, impulsando, compartiendo contenido para la comunidad creativa, la comunidad de SAE, eh, gente de aquí de la, de la ciudad y artistas de aquí de México y de habla hispana. Pues vamos a estar arrancando ahí, cubriendo un poquito de noticias, hablando un poquito de agenda cultural también eh, cubriendo y recomendando proyectos creativos nuestro objetivo es convertirnos en una nueva plataforma de información, de contenido para estudiantes, amateurs, profesionales de la animación en México y en Latinoamérica. El día de hoy tenemos invitados especiales porque queremos empezar con todo y por lo tanto los van a conocer en unos momentos y también vamos a tener una sección de noticias y de agenda cultural donde vamos a estar hablando un poco sobre los premios berlín The Berlin Video Awards. Vamos a tener ahí algunas noticias de, de Adobe, la marca que hace esta paquetería gráfica para diseñadores Todas sus novedades que se anunciaron hace poco Y en la parte de agenda cultural también vamos a recomendarles ahí un par de festivales Que se vienen durante el mes de noviembre Para que los tengan ahí en, en vista y se animen ¿no? a lanzarse Entonces platicarles ahí de, de lo que se viene Pues sí, vamos a estar hablando de Picnic Arts Media en la Ciudad de México Y el Cutout Fest en Querétaro Ambos próximamente acercándose, porque es la mera época, no? Justamente la segunda mitad del año está atascada, atascada. de festivales de animación. Está el pixelatel, está el locomoción, por Fest, supuesto, el VR Fest, y el Animacivo. Viene mutec. Y de pronto la primera mitad del año. Tranquila. Estamos más cosas ¿no? Uh -huh. sí pero somos afortunados de que aquí en México eh, hubo este boom de festivales hay como dices toda la mitad del año la segunda mitad está la agenda completa cada fin de semana a veces hay hasta en una semana dos, tres eventos y pues siempre tenemos activados este, los museos hay bastante oferta cultural acá en la pues, ciudad sí. y también se empieza a recorrer a varios estados ¿no? en, en varios estados empiezan a fundar sus, sus eventos y pues súper importante asistir participar y justo los festivales hacen también de de la gente, ¿no? Y para la gente. Claro, eso es lo que genera comunidad, es lo que hace vínculos entre todos nosotros. Y ahora el problema se convierte justamente en que no nos da tiempo de ir a tanta cosa. No. Empiezan en a encimar y dice uno, ¡oh, Dios mío! Sí, es, eso está, está cañón, ¿no? Empieza a haber este, mucha, mucha, mucha oferta. Y pues ahí tenemos que empezar a, a hacernos canchita con nuestras actividades de diario para, para poder asistir. Y pues justo hoy vamos a tener una de nuestras invitadas este, muy involucrada en este mundo de, del fomento cultural, de la gestión de proyectos culturales. Y saber pues qué, qué claro. tal. Entonces, este, pues nos podemos arrancar de una vez. Y de hecho, eh, para presentarles, antes de, de que entre nuestro invitado, vamos a, a ver un, un videito de un teaser de lo que sucedió con eh, Locomoción Fest, que va a ser nuestro tema eh, principal de, de la edición de hoy. Y vamos a echarle un ojo al video del resumen de lo que se vivió en la última edición de Locomoción. Buenísimo. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga. tal pues este video que acabamos de ver fue el resumen de lo que fue la nueva edición de locomoción su cuarta edición y aquí nos acompaña Diana Hernández fundadora y también parte de la gestora de los contenidos de locomoción que es este festival de animación que se celebró en la ciudad de México y bueno si nos puedes platicar un poquito de qué es locomoción cómo estás Pues bien estoy bien Me gusta pero gracias por invitarnos a hablar, a hablar del festival, eh, pues esta edición fue una edición muy especial, es la edición en la que más invitados y colaboradores hemos tenido, eh, tuvimos 70 personas haciendo proyectos, haciendo mapping, presentando cortos y pues la idea era transmutar a través de la animación, creemos que eh, somos un país en el que los contenidos creativos y acercar las propuestas a la gente generan un cambio. Entonces, Transmutaciones, que es el nombre de esta cuarta edición, era lo que buscaba. Y por eso nos acercamos a un espacio como La Merced. Mucha gente tenía como esa duda, inquietud, de por qué en un espacio que no es como tan... Eh, común para los, los eventos culturales, porque nos habíamos acercado, pues era esta idea de, de, no, de romper barreras. De ¿no? recuperar también esos Exacto. espacios, de activarlos, ¿no? Exacto. Tomar el espacio público, acercarnos a todos los consumidores posibles de animación, que es una de las cosas que creemos que como festival y como los demás festivales debemos de construir. ...público para la animación... ...para que después ellos pidan, añoren y deseen... ...incentivarlos, ¿no? Exacto. ...a activar esta... Pues ...justo la creatividad, que la gente vea... ...las posibilidades y los formatos... ...exacto, y que lo vean exactamente... ...justo los formatos es una de las cosas... ...que motiva la creación de contenidos en locomoción... ...estamos abiertos al concurso de cortometraje... ...estamos abiertos a que tú traigas tus proyectos... ...a que haya instalaciones a que haya mapping, a que haya muchas actividades que involucran las diferentes formas en las que se puede expresar la animación. De hecho, uno de, eh, de los pilares bajo el cual está cimentado el festival es la generación de contenidos, eh, también la, in, bueno, estar en, en como apoyando la docencia. Okay. Sabemos que eh, si nosotros como festival que apoya la experimentación, que apoya la búsqueda de nuevos contenidos, pues debe de también poner su granito en la parte docente. Sí. Y es por eso que creamos el segundo encuentro interescolar de animación. Eh, ¿Y qué tal fue ahí la, la respuesta? ¿Hubo mucha participación? ¿Qué, qué tal lo vieron reflejado, ¿no? la, la cantidad de inscritos? Pues de hecho sí vimos una, un cambio muy grande, se inscribieron dos escuelas más, ellas nos buscaron, fue la Universidad de la Comunicación eh, y también el UVM, okay. eh, cada año, bueno, van dos años, pero el primero pues fue como un, una experimentación, no decir, ¿qué pasa si hacemos estos retos dos meses? por Cuéntanos tantito cómo funciona el Ajá. encuentro, justamente. El encuentro funciona invitando a ocho escuelas. Cada escuela, ya sea por proposición de los maestros o por inscripción de los alumnos, dan a cuatro alumnos a esta, como esta batalla. Okay. ¿no? Que en realidad la idea no es echarlos a competir, <risa> como sino más bien es que aprendan, que tengan talleres, que se conozcan entre el gremio, porque pues, en un futuro van a ser... Sí, que vivan Por esas experiencias ya de, de estar con otros este, colegas, otros eh, artistas, ¿no? otros creativos. Ir haciendo los vínculos que más adelante van a ser importantísimos para su formación y para su preparación y para hacer proyectos en equipo. Exacto, de hecho la animación creo que tiene un equipo. Pues no, no se podría. No llega. <risas> Ajá, no llega más lejos. Y pues la idea de hacer este encuentro es incentivar todo eso y hacerlo divertido y ver qué tan apasionados están o motivarlos a que busquen más allá. ¿sí? Ok. ¿Y el formato de los contenidos del concurso, a, a qué formato dieron salida? ¿Fueron piezas de cortometraje? En ¿Un formato ¿Fueron... estándar? ¿O hubo...? De hecho, fueron varias. Son dos meses en el que el primer reto es un homenaje animado. Se buscan ocho animadores que estén haciendo cosas interesantes desde históricos, o sea, ya que ya no viven, o en el momento, y tienen que hacer una investigación y arrojar una pieza a estilo cortometraje okay. de, ese, de ese animador con una propuesta obviamente fresca que ellos como reinterpreten el estilo, lo que hayan investigado de este animador el siguiente reto es en octubre, es el del homenaje es en septiembre y en octubre es el reto de ya los que vienen en el festival es gif es pixilación eh, una pintura animada que fue con pastel okay y también eh, tuvimos un campamento de talleres de dos días en mu nos Super prestaron sí, estuvo padre nos prestaron sus instalaciones y ahí se les dieron cursos de dos horas de o sea, guión. Hay un balance de lo teórico con lo práctico a lo sí, largo sí. de toda esta experiencia, ¿no? Sí, al final creemos que cuando acercas a la gente a los conocimientos, pues eso es lo que va a motivar la imaginación, ¿no? Ya que digan, a lo mejor y me gusta más meterme a guión o nunca había aprendido esta técnica o ahora me gusta el rotoscopio o no me había acercado a las técnicas análogas, esa es la intención. Sí, es, es, yo creo que es como el estandarte que le veo a este festival, como lo, lo que le caracteriza la experimentación, que no está tan recargado a un formato único, sino que o se da la apertura, o es lo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? como formatos como el mapping, o, o arte-objeto, y estar mezclando instalaciones, eso, eso es algo que ahí veo que, que tiene de potencial el festival, que están abriendo como pues, visiones de, de otras formas de, de colaborar. Para um, este concurso, ¿va a haber más actividades a, a largo plazo? ¿Ya se tiene pensado como alguna otra edición? Sí, de hecho, eh, nuestra idea es que el próximo año se extienda el campamento. Ok, a, en una semana Ajá. Y que sí sea en un lugar apartado. Un okay. poco como son las escuelas de animación, ¿no? Que realmente vives... Duermes, comes, <risa> toda esa animación uh -huh. Que realmente Intensivo no, y que se conecte ahí la, la gente Y hagan sus proyectos Exacto Y estos contenidos que fueron generando estos chavos ¿Se pueden ver en este momento en línea de alguna manera? ¿Se presentaron en el festival? Sí, se presentaron en el festival en formato de pitch eh, También ya los estamos subiendo a nuestras redes Y siempre van a estar abiertos De hecho también los del año pasado ¿Ya Están ver, disponibles para consulta, para dinero. revisar Ok, exacto. buenísimo Buenísimo. En, hecho, ¿Nos puedes compartir el sitio web en el que podemos conocerlo? Sí, conocer. es locomotionfest.com y pronto vamos a dar toda la selección oficial del festival para buenísimo. que puedan consultarla. Y bueno, solo me gustaría agregar algo. Dime. Con lo que estabas <risa> diciendo, Daphne, es que eh, nosotros lo que buscamos en el festival es otra forma de ver la experimentación, es una... Es una, es una motivación humana ¿no? y del creador experimentar no es para nosotros una pieza de un museo o algo que no se entienda sino más bien son inquietudes de los creadores y eso es lo que buscamos mostrar en el festival, pues o sea, hay un animador que a lo mejor hace cortos pero también hace bijing y también hace instalaciones o le gusta la animación tradicional pero también es este, muy abstracto y hace 3D, o sea como que Creemos que somos muchos matices, todos uh -huh. los creadores y que hay que dar esa apertura. Esa apertura. Claro, es. las etiquetas son de pronto muy peligrosas, ¿no? Es como ya eres animador de stop motion, entonces, parece que no te puedes salir de esa Exacto, cajita nunca la en la que... vida. Entonces, haces algo distinto y es como, no, pero tú haces este otro estilo, estos otros temas, estos otros contenidos, ¿qué está pasando? Y justamente creo que es muy valioso. Hablábamos al inicio de que están empezando a haber muchísimos, bueno, empezando desde hace algunos años, Ajá. por supuesto, muchísimos eventos de animación en el país y creo que la locomoción es muy interesante porque eso es lo que lo hace distinto a los otros, ¿no? Eres lo que experimentas ese lema Exacto. tal cual. Y respecto a ahorita a los contenidos que tuvieron competencia, justo una, una duda ahí que yo tenía. ¿Qué pasa con, digamos, ahorita la selección van a estar eh, colaborando con algún otro festival para presentar eh, a los seleccionados o para tener alguna ruta de, de, de a futuro como tener presencia en otros, en otros eventos, en otras sedes para proyecciones, eh, para la gente este, que, que tengan ahí en el radar? Mira, pronto vamos a subir todo el calendario de, de itinerancias de la okay. selección. Eh, porque la dividimos en varias etapas. Tenemos una selección, la más grande del festival, que dura siete horas. Ok. Esa la estamos planeando para un maratón. Oh, eh, okay. No dormir. Ojo, no pero tenemos una selección más pequeña, que okay. es la de los ganadores nacionales. Okay. Mm -hmm. Y las, los cuatro ganadores por detonante creativo que tenemos, en emergente, y los cuatro de profesional, que suman diez cortometrajes, que son la... la, la itinerancia como suprema, más los contenidos del encuentro interescolar, siempre okay. va como el paquetito y sí, sí, vamos a tener varias sedes donde se van a mostrar, pero no quiero quemarlos Ajá. todavía, que sea sorpresa, sí. entonces Esa que estén atentos a las, redes, a, subir ¿no? a las redes, que estén Perfecto. ahí. Pues como dijimos al inicio, no tenemos hoy solamente una invitada, sino unos cuantas invitadas, entonces si les parece vamos a dar acceso a las siguientes personas okay. que nos acompañan. Regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el debut de Animatón, y tenemos casa llena. Nos están acompañando las ganadoras del segundo encuentro interescolar de animación del Festival Locomoción. Si se pueden presentar, chicas, por favor. Yo soy Andrea. Yo también soy Andrea. <risa> Yo soy Tamara. Y si nos puedes platicar justo de, de su pieza, o ustedes quieren eh, platicarnos un poquito de de lo que desarrollaron, el, el formato, cómo, cómo fue el proceso. Cómo lo vivieron. Sí, cómo se enteraron del evento, qué fue lo que las llamó a participar y... bueno, al final ganaron la satisfacción, me imagino. Nos invitaron, eh, nuestro director de carrera nos dijo que iba a estar el concurso y pues ya nos, nos dijo que escogiéramos a otras dos participantes y teníamos ganas de trabajar nosotras juntas. Y pues ya fueron varias actividades cada una con su proceso y pues teníamos asesorías para ir realizando cada una y fue como ir aprendiendo y también aplicando lo que sabíamos Ok, respecto a la experiencia, ¿qué, qué diferencia encuentran, por ejemplo, no sé, proyectos? ahorita Ustedes están actualmente todavía estudiando, ¿cómo, cómo vieron esta, esta dinámica? ¿Qué les dejó? Muy rápido, porque okay. empezó el, como la primera etapa cuando estábamos como en ultimo, a finales del trimestre, y por ejemplo ellas estaban en su penúltimo trimestre en tesis yo también, bueno, estoy como empezando la tesis y teníamos que acomodarnos muy bien, este, vernos porque era más fácil ponernos de acuerdo para el proyecto y este, pues sí, organizarnos muy bien y trabajar rápido y tener las ideas concretas Estuvieron fue... colaborando a, a distancia, o sea, tenían como reuniones se dividían tareas, ¿cómo, cómo fue ese...? Pero, o sea, ¿Están actualmente todavía en...? estudiando, o sea, tenía que dividirse entre su tiempo sí, sí. De, de, sus, de sus responsabilidades de la escuela y aparte hacer el proyecto. Creo que eso fue lo más pesado, porque justo la escuela ocupa mucho tiempo y luego nos metimos a esto que también era de muchísimo tiempo. Claro, están malabareando todos los proyectos, ¿no? Sí. ¿Ustedes son alumnas de...? ¿De qué escuela? ¿Dónde de están estudiando, pues? Ah, de Science. ¿Y...? ¿Qué, ¿Qué semestre, perdón, o cuatrimestre? ¿Cómo es lo...? En bueno, trimestres. trimestres. Ok. Están ¿Y? terminando la carrera, nos comentaba. Sí, ella ya vamos en dosavo trimestre, que ya es el último, y en el último. Buenísimo. ¿Y qué ya ahora terminando? ¿Están pensando seguir colaborando, armar algún equipo, digamos, si les funcionó? ¿Qué sigue adelante? <risa> Poder seguir colaborando estaría muy bonito o sea, Porque toda la carrera como que siempre Animación es mucho de trabajo en equipo y así Pero es bien difícil Hacer como clic con la gente Y justo este es como mi equipo favorito Y qué mal que lo encontré saliendo de la carrera pero sea, Ojalá podamos No, pero es buen momento, ya también eh, Tienes con quién colaborar Si llegan las oportunidades ahí de hacer un proyecto Tienen ganas de hacer algo, al menos ya tienen esta experiencia De trabajar juntos Una duda, el concurso está abierto Solo para los últimos trimestres De, de las carreras o como las, las últimas Etapas de, los, de las escuelas Participantes o podía entrar Alguien que fuera también Como estudiante de los primeros eh, Años ¿no? de carrera de hecho, eh, sí la gente nos pregunta si se puede inscribir, uh -huh. pero no. Nosotros nos acercamos directo con las escuelas. Y la escuela lo gestiona. Porque al final eh, tiene que también haber como un estándar en la calidad o en el uh -huh. sistema de trabajo que tengan los alumnos para que tampoco se sientan... Como mal entre ellos no. La idea es que todos crezcan y compartan Más bien lo que estamos pensando es abrir Como otras secciones o, a Empezar a abrir más dinámicas no. Exacto. El, más sí. dinámicas para abarcar otras áreas Para también enseñar Ciertas cosas a niveles como más Ahora sí que básicos. cada escuela armó Su, su crew y, y lo gestó Hizo la gestión y armó su equipo Y los, los coachó, los orientó ¿no? exacto. Entonces fue realmente como ya muy individual Cada escuela como se, exacto, se fue activando exacto. Y ustedes les abrieron la invitación ¿o otras escuelas podrían acercarse con ustedes y si sí. le queremos entrar. De hecho, hubo alumnos que nos hablaron y nos dijeron que sí podían inscribir a su escuela y así fue como se empezó se empieza ejemplo, a abrir? La Universidad de la Comunicación, así se inscribió. A empezar a abrir TEC, la conversación, ¿no? De sí. tanto de los alumnos justo hacia sus maestros, hacia sus directores de carrera, pues que justo yo creo que también eso es importante, ¿no? Que aquí lo ven que... Eh, yo creo que siempre hay esos alumnos que sean curiosos y e invitar a todos los estudiantes de que no se queden como con esa espinita y le exijan justo a sus docentes, a sus directores de carrera, vayan y les digan qué más, qué más podemos hacer, ¿no? Que eso les va a dejar como muchas experiencias, ¿no? Ahí a, a largo plazo. Y que... creando oportunidades, ¿no? Que esa es una de las claves principales de, de tener éxito. Yo tengo una pregunta que es un poquito más genérica, pero me interesa la opinión de Diana y de las alumnas que están aquí. Eh, sobre la naturaleza de los eventos, digamos, en esta época en la que todo el contenido está en línea y tenemos tantísima información y tanto a lo que acceder, ¿cómo, cómo acerca uno a la gente? ¿Cómo, hace, ¿Cómo le dices a la gente, sal de tu casa, aléjate de tu smartphone y ven a este evento, a ver estos contenidos cuando se pueden cargar todo el día en YouTube? ¿Cómo lo abordan o qué piensan al respecto? Pues mira, justo esos son los retos. Yo creo que es el, el, más, el reto más grande del festival. Y es por eso que planeamos las actividades como el mapping, las instalaciones, cosas que creemos que van a atraer a la gente y que de repente va a encontrarse otra cosa que no se esperaba, ¿no? Claro. Como elegimos ciertas actividades que sabemos que van a generar público y tratamos de meterles otras, ¿no? Por ejemplo, mucha gente asistió a conferencias que había gente que le interesaba porque eran animadores y otras personas que se acercaron porque fueron los cortometrajes o, o pasaban por el mapping y se quedaron los tres. Vienes por una cosa, te quedas por otra. Exacto. Y son experiencias que tienes que vivir. Ahí tienes que estar exacto, asentos, ¿no? para que luzcan de, de otra manera, ¿no? Que justo es lo que hemos visto otros festivales en línea que también se nos hacen muy atractivos porque al final yo creo que hay que abarcar todos los flancos. Por no, al final llegar, ¿no? la experiencia física yo creo que no. Entonces pues no se con se el viaje. ¿no? <risa> <risa> Un festival en viaje estaría padre, pero pero la experiencia física sí, es, algo que es, es algo que siempre te va a marcar y eso único. es algo que queremos que siempre se mantenga no, y me parece también que es importantísimo enfatizarlo y, y justamente pues, tener estas plataformas ¿no? porque si no, donde, si no hay si no hay espacio para exhibir este, lo, que, lo que se está haciendo o incentivos de creación pues también de repente no hay esos estímulos A mí lo que me gustó que vi por ahí Nos compartieron de hecho este, fotos No tuvimos oportunidad de estar Pero la que tuvieron un triciclo Llevando ah, gifs sí. eh, eh, Participaron también con un gif en, en, en Sí, el... estos fueron los primeritos gifs Salieron de, del YAM sí. Ok, platíquenos de esto ¿Cómo fue la, la, sí, la creación no. de, los, de, de los gifs? ¿Cuál era, fue la convocatoria? Este, el tema eso a mí se me hizo súper buena forma como de activarlo porque fue a raíz ¿no? de, de, de los edificios que estuvieron este, lastimados por el sismo. Entonces, si nos platicas un poquito y que ellas nos cuenten de sus piezas. Pues mira, un poquito el antecedente del triciclo es que en junio vino el colectivo argentino Articiclo, que hace artivismo digital y muralismo digital, que ahora lo bautizamos porque aquí en México el muralismo pues, es una de sus corrientes más importantes. Entonces, vinieron ellos, nos pidieron como apoyo, dijimos, sí, armamos un triciclo de... Ah, sí, no? Y hicimos el, el triciclo y ya teníamos la idea de proyectar personajes animados okay. en, con el taller de llamarada. Pero después del sismo, él decidió que mejor lo hiciéramos sobre el sismo. Okay. Nosotros dijimos, bueno, pues ¿por qué no llevar ese triciclo a sanar los edificios a través de la imagen? A través de imágenes. Y si nos pueden platicar ahí, para ir cerrando ya esta mesa, sobre el jam, cómo, cómo fue el, de, el proceso de sus piezas que generaron, que hicieron, cuánto tiempo les tomó. Igual a, de, de, a grandes rasgos, porque el tiempo nos empieza ahí a, a premiar. Pero platíquenos. Durante el campamento que les ¿Sí? estaban platicando hace rato, una de las actividades era hacer un GIF en cierto tiempo, creo que fueron, okay. y no, ¿cuál no. fue su acercamiento a la <risa> técnica? ¿Ilustrado? ¿Digital? Todo fue digital, y bueno, de hecho nos pusieron como la condición, la limitante de que tenía que ser con recortes y con imágenes, una parte, y ya lo demás sí si fue digital, dibujo y, y sí. Ok, perfecto. Pues este, también se nos agota el tiempo, pero los invitamos a, eh, de hecho en, en Designar Media y les vamos a estar compartiendo en algunas publicaciones con más contenidos de locomoción para que a detalle puedan ver más de lo que se estuvo este, haciendo, algún poquito de registro de fotos y videos y pues los invitamos también a, a que ahí nos compartan su trabajo para que lo compartamos. Y les agradecemos que nos hayan acompañado nuestros primeros invitados. Es la primera vez que hacemos por, por esto. Por haber confiado en nosotros en que, en que lo haríamos lo suficientemente bien como para que valiera la pena. Muchas gracias. Y, y esperemos que vuelvan. Que que, no, aquí, nos vemos nosotros. acá, sí. Nos, nos estaremos viendo entonces. Este, pues invitamos a todos los que nos están viendo ahorita que visiten Locomoción. No se queda solo en las actividades de ese festival, sino que a lo largo del año también siempre están activas sus redes, están haciendo más iniciativas, más actividades y pues muchas gracias que y... sigan viniendo las ediciones de locomoción eh, sí, uh, bravo ah y antes de, de cerrar ya nomás gracias. este les, se les va a entregar aquí sus, que quede <risa> sus porque diplomas porque eh, les están dando su reconocimiento por la participación gracias. en el festival bueno le pues dan a Valeria el suyo porque no muchísimas, felicidades, muchísimas ¿eh? felicidades y gracias por participar Listo. Vale, pues vámonos entonces a las noticias, ¿no? Ok, continuamos. Ahora vamos con nuestra sección de noticias y aquí vamos a estar revisando algunas eh, novedades de lo que está sucediendo en la industria de diseño, animación, arte multimedia. Y la primera nota que tenemos aquí para compartir es que After Effects y Premiere se actualizan en la última versión de Creative Cloud. Creative Cloud es el sistema de suscripción de Adobe, para quienes no estén familiarizados. Adobe hace varios varios varios años ya, ya tiene algunos años corriendo como un sistema de suscripción, casi casi como un Netflix, entonces tú ya pagas una cuota mensual o una cuota anualizada y tienes derecho a todas las aplicaciones de, de su familia creativa y bueno After Effects y Premiere que son las aplicaciones orientadas a video eh, se actualizaron ya y la tendencia ahorita es que pues ya te ofrecen herramientas para que puedas empezar a hacer edición y postproducción de contenidos 360 okay. entonces este, ahí los invitamos a, a que entren en adobe.com, pueden echarle ojo y bueno, esta nota viene como justo consecuencia de que hace unas semanas se celebró el Adobe Max que es un evento que hacen anualmente para presentar en el que resumen resumen todo traen. lo que traen no <risa> y cada año se actualiza y lo buenísimo es eso que ahora ya como tú tienes tu tu suscripción y todo está en la nube el día que lo lanzan al día siguiente tú prendes tu compu y ya está este, actualizándose en tu escritorio las aplicaciones y ya ya tienes a, este, tus herramientas para empezar a hacer postproducción de contenido VR o contenido 360 ¿no? que es todo un tema es en, lo que viene en muchos sí, narrativas es que ya está aquí ¿no? si sí, es es todo un, todo un tema, es ahorita, este, pues todos le están apostando hacia allá, a empezar a hacer contenido inmersivo, contenido envolvente, y pues es todo un tema no solamente en lo técnico, sino también en lo, en lo creativo, ¿no? De cómo cuentas una historia, si ahora tu espectador puede voltear a ver a todo, todo su alrededor y cómo vas dirigiendo todo ese tema. Claro, y entre más accesibles se vuelvan estas Tecnologías para los desarrolladores Más vamos a estar viendo contenido nuevo Contenido que vaya desafiándolo ¿no? Porque justamente ahora, es el, creo que el tema Con el 360 y el VR tiene que ver con Ya tenemos este juguete qué vamos a hacer con él, uh -huh. ¿no? Es como el cine, ¿sabes? Llegaron los Lumière y pusieron su camarita, salía la gente de la fábrica y era todo muy bonito, pero el cine no fue el cine realmente hasta que se empezaron a contar historias que valían la pena. Sí, hasta que la gente empezó a aprovechar justo esas herramientas para decir, ah, yo propongo esto y ahora ese va a ser el fenómeno que viene, ¿no? Cómo la gente va a empezar a hacer contenidos y de qué manera se puede abordar ahora esto, contar historias y experimentar. Ahorita es justo, está muy abierto a experimentar, ¿no? Como locomoción, ¿no? Tal cual como estábamos hablando hace rato, sí. las, las ideas ideas de vanguardia suelen salir de lugares más independientes, más alternativos uh -huh. Sí, ahorita se abre el abanico y de hecho tienen mucha oportunidad todos los creativos que, pues como es un área que apenas se está explorando, ahora sí que si uno quiere ser este, pionero en esto es, es el, el momento, ¿no? de empezar a, a jugar con estas herramientas, y pues ahí está la recomendación, ¿no? que le entren a adobe.com, le echen ojo y pues por ahí tenemos publicada una nota en Designare Media con algunos enlaces si, si entran y buscan en nuestras notas recientes pueden echarle ojo y y vienen enlaces para ver los videos que te dan ya las novedades como a detalle que entras a los enlaces y te dicen ah pues ahora ya tenemos como estos botones tienen ahí como acceso empiezan a hacer también mucho las marcas este, que desarrollan software pues ya se dieron cuenta que pues, el usuario es el mayor promotor y entonces ellos empiezan a meter como tutoriales o, o, o documentación para que sea cada vez más accesible, más fácil bueno. para, para el usuario. Y para que si eres como yo que no tenemos el Creative Cloud, se nos vaya antojando un poquito. Sí, sí, sí. <risa> y pues totalmente recomendable para la gente que es estudiante que sepan que si demuestran que son estudiantes con su cuenta de correo, a lo mejor tienen una cuenta arroba.edu uh -huh. eh, tiene acceso a un descuento. Entonces ya es muy, muy, muy accesible. Ah, justamente eso te iba a comentar porque es una de las cosas que más me inquietaron de Adobe cuando se movieron al sistema de suscripciones es que sentí que, que en los niveles justamente como de los principiantes estaban quedándose fuera, porque si tienes un estudio y una productora, te lo puedes costear porque estás generando ingresos, pero si estás apenas en el inicio de la curva de aprendizaje de pronto una mensualidad que sí. no tienes que pagar tú, sino que tu familia la tiene que poner, siento que es muy delicado. Sí, pues justo está este modelo de, de estudiantes, es un, es un descuento bastante robusto, casi más del 50% me parece, mm. entonces tú te acreditas como, como estudiante, y entras y tienes acceso ¿no? a las herramientas, y ya es bastante accesible, te diría que inclusive para el profesional independiente, tal vez no eres todavía un, un estudio en forma pero tú ya quieres dar servicios es bastante rentable porque la tarifa está en dólares pero oscila en los mil pesos tu mensualidad okay. que ya siendo un profesional pues este esa esa inversión pues ya es más este accesible a lo que era hace unos años que era incosteable solo sí. para grandes productoras no sí por supuesto se Entonces, va haciendo más a nivel sí cada vez más más a, a, a, a, más a, se acerca más al modelo del usuario que pues ya rentable para los desarrolladores más en volumen, que haya más gente haciendo contenido y pues es, ellos se sostienen, ¿no? de esa forma claro. pues yo te tengo otra noticia para sí. ir cambiando un poquito de tema ya se abrió la convocatoria de la sexta edición de los Berlin Music Awards Berlin Music Video Awards, disculpen, 2018, es un evento en Alemania que premia los videos musicales. Un formato que a mí me parece que es interesantísimo porque te permite muchísima libertad y eh, narrativa, sobre todo. no Tener que guiarte a una canción y no necesariamente a un guión, como estamos acostumbrados, es un abanico de posibilidades muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado, en la categoría de animación, que es una de muchas categorías que tienen, ganó Perfect World de la canción de Katy Melúa dirigido por Carney y Sol del estudio Sulky Bunny un cortometraje stop motion eh, lo pueden encontrar en Lina, ya está accesible, está en Vimeo y es un ejemplo del tipo de cosas que si ustedes están preparando un video musical por ejemplo es una oportunidad perfecta para, para tener una plataforma para difundirlo eh, algunas de las categorías que tienen abiertas para que se hagan una idea es mejor narrativa, animación a la canción propiamente. Fotografía, dirección de arte, efectos visuales, edición, dirección y concepto. Y lo que me parece mucho más interesante son tres categorías que son, se salen digamos un poco de lo convencional, que son cuatro incluso, la experimental, low budget y trashy y bizarro. Van a tener que investigar un poco qué significa eso, pero para darles un ejemplo, el ganador en 2016 de la categoría bizarro fue el video para Meow Purdy. Del animador Siriac Harris Inglés, que espero que conozcan porque es Extraordinario okay. Búsquenlo por favor, Siriac en YouTube Seguramente lo han visto porque eh, Trabaja con una especie como de Cutout con video okay. digamos. Un mixto muy collage Un mixto muy locochón okay. en After Effects eh, okay. Uno de sus videos más populares es Un borreguito, va corriendo Feliz okay. por el campo Y de pronto le sale otra cabeza Y le salen unas patas Y empieza a expulsar otros borregos una monstruosos quimera. Y es como estar dentro de una pesadilla Surrealista Pero bueno, si les gusta ese tipo de cosas como a mí No no se lo pueden perder Siria, por favor Está buenísimo Pues ahí les compartiremos en nuestras redes este, Algunos enlaces para que salten a ver estos estos videos Y pues ahí para complementar, aprovechar que Justo cuando se abren las convocatorias Muchas veces algunos eh, festivales Tienen una cuota de inscripción Pero si aprovechas y te inscribes como oportunamente Como anticipado eh, Encuentras como también algún, algún Incentivo en un descuento ¿no? Entonces este, para que se animen la convocatoria Pues está abierta ¿no? en general a todos los creadores Es internacional ¿no? Y hay un premio Que es de 3000 mil euros entonces, hey, este, pues está bienvenido. buenísimo. A lo mejor tú hiciste un video musical por, por una comisión o tal vez por alguna alianza y con una banda, la estás apoyando y pues si ya tienes esta pieza, pues qué mejor forma de, de que viva más y que entre en este circuito de, de festivales que empezarle a inscribir en, hasta en festivales especializados, ¿no? Este de claro. música, de estar bien padre ir y, y ver un montón, descubrir un montón de música. Sí, y aparte, es, de, es, propuestas. Es en propuestas. Muchísimos niveles, meterse a una sala de cine a escuchar y ver canciones padrísimas, videos interesantísimos, debe ser una experiencia muy distinta que verlo nada más en tu computadora. Sí, no, debe estar buenísimo, debe estar padre asistir a uno, a uno de estos, ¿no? Y muchas veces también creo que otro buen incentivo es que si inscribes tu, tu obra, tu pieza y resulta seleccionado, pues ya tienes una excusa para, para lanzarte, Para darte ¿no? una vuelta a Europa, claro. Como dice en, en una de los en el video resumen, digamos, de la edición del acto del año pasado, uno de los entrevistados decía que ahí son completamente libres de hacer lo que quieren y lo que les gusta. Me parece que no sí, es más atractivo que eso. Es buen espíritu de festival. Pues ahí los invitamos a que le echen eh, ojo a su convocatoria, que se animen a escribir, no lo dejen... Este, ahora sí que yo mi recomendación sería para la gente que tiene ya piezas hechas. Pues que venzan como esa decidio esa pasajera de... Porque a veces, eh, sí, inscribirlo sí. es como llenar un montón de documentos y que tienes que enviar tus... Pasarte toda la tarde en las plataformas como Film Freeway uh -huh. llenando los mismos datos una y otra vez. Sí, puede ser muy agotador, pero no hay que, no hay que dejarlo... No hay que echarlo en saco roto, pues vale muchísimo la pena Yo tengo amigos cineastas que han estado participando en Guadalajara, en Morelia, en los festivales mexicanos recientemente Y de pronto ahí salen oportunidades muy interesantes, uh -huh. haces contactos muy valiosos y empiezas a construir tu carrera Sí, y no dejar que pues si ya tienes una pieza, pues ya se queda ahí guardada en un cajón Digo, a lo mejor la tienes en tu Vimeo, en YouTube O internet, que te debo decir que es una plataforma que se le puede sacar mucho más jugo uh -huh. del que se está haciendo en México en este momento pero Perfecto. bueno, tenemos que seguirnos moviendo. Seguimos. ¿no? Entonces, este, terminamos con nuestras noticias y ahora vamos con eh, segmento de eh, agenda cultural. ¿Vale? Buenísimo. Ahora, para cerrar nuestro programa, tenemos aquí algunas recomendaciones de Agenda Cultural. En esta ocasión tenemos solo un par de eventos enfocados como arte y visual, pero inclusive los invitamos a la gente que nos vea, que nos recomiende, nos mande sugerencias de, de más claro, eventos sí. y, y les podemos aquí apoyar con algo de, de difusión. Y el primer evento que, que aquí tengo en Agenda para noviembre es el evento PAM 2017, que es Picnic Arts Media organizado por Revista Picnic, que es una publicación que lleva varios años aquí en la ciudad este, publicándose y apoyando toda esta parte de arte gráfico en, en México. Y 13 años me parece. Sí, ¿no? ya, es, ya es bastante. Ahora sí que es uno de los primeros medios que hubo en forma aquí en México especializado en la parte de diseño y que a la fecha sigue teniendo un formato este, impreso, ¿no? Que es algo increíble para, citados, para estas sí, fechas, ¿no? Que, que se pueda seguir publicando. Y pues anunció la cuarta edición de su congreso que ellos eh, empezaron a hacer también este evento que reúne a artistas de diferentes áreas de, de creativas y la cita va a ser el 25 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional y van a tener por ahí en esta tema se van a concentrar mucho en celebrar lo que está hecho en México, ¿no? ellos también a veces traen invitados de fuera, extranjeros, pero esta vez se van a enfocar en celebrar a lo, a lo mexicano ¿no? y van a, a tener a mucha gente representante de ilustración, diseño, fotografía, animación, gestión cultural y moralismo, entonces un abanico bastante grande, como bastante exquisito para la gente que quiera ir y conocer nuevas este, propuestas y descubrir otro, otro tipo de, de arte, a lo mejor fuera de, eres animador, pero quieres ver gente que hace foto, pues ahí eh, un claro, buen evento. ¿no? Esa es una buena nota que es muy enriquecedora. Uno, uno cree, digamos, que nada más porque se está dedicando a producir los videojuegos. Ya entonces, todo es entonces ya todos videojuegos, ¿no? Pero de los cómics sacas algo, del cine sacas algo, de la animación, de la música, de la pintura. Y cuando tienes eventos mixtos de esta naturaleza, va, te estás acercando a lo mejor porque quieres ir a ver el trabajo de Cinema Fantasma, que están presentando como siempre su trabajo en stop motion, importantísimo eh, en este ¿no? país. <risas> y, y de pronto te encuentras con Alejandro Magallanes, ¿no? Sí, que es Cartelista, totalmente otra cara, otro mundo. y otro mundo. Y hasta está padre que en esos eventos de repente hasta surgen estas oportunidades de que se cruzan esos y ya de repente los ves a dos artistas que nada que ver allá haciendo colaboraciones ¿no? y parte de estos eventos pues está padre eso aparte de ir a aprender y eso pues conectarte con, con más gente entonces ahí les abrimos la, la invitación si quieren conocer un poquito más del cartel les hacemos la invitación ahí en designar y media tenemos un contenido publicado eh, con lo que se viene destacado del festival con algunos puntos que nos llamaron la atención entonces para que le entren y le, le echen ojo a, a la nota no ver qué invitados vienen y pues ya ahí pueden también saltar a, a las redes de, de picnic para ver qué, qué cuestan los boletos y empezar a en ese caso son, me parece que la cuota de recuperación son 500 pesos uh -huh. el evento es un día y tienen tres colores es como rojo verde y amarillo y según el boleto que consigues te regalan una revista un cartel ah, algunos... o puedes ir a la fiesta de clausura que seguramente bueno. ya están agotados. Sí, pues hay que se animen, que le entren, este, para cuando se publique este contenido todavía están en buen momento de, de, de echarle ojo y animarse a ir, porque es hasta finales de noviembre este evento, ¿no? entonces para que lo tengan ahí en el radar. Y si no están en la Ciudad de México y les queda un poquito más cerca Querétaro, por ejemplo, ya viene también el out Fest, uno de los festivales de animación más importantes y longevos de México, y ahora sí que va a estar el quién es quién de la animación independiente mexicana ahí, entre jurados, selección oficial y conferencistas, vamos a tener a gente como León Fernández, recientemente ganador del Ariel por su cortometraje Los Aeronautas, sí. vamos a tener también el cortometraje Cerulia de Sofía Carrillo, que acaba de ganar en Morelia y está también en todos lados. Hay algunos cortos de alumnos del SAE Institute, como por ejemplo Metro, de Alfredo Franco. Okay. También está el cortometraje Amor, Nuestra Prisión, de Carolina Corral, Buenísimo. que se presentó en el Festival de Annecy. Es, o sea, los los mismos de chicos de Cinema Ajá. Fantasma, ¿de hace un segundo? Me parece que uno de ellos es también miembro del jurado, o sea es absolutamente el momento para hacer este tipo de cosas. Los festivales, que también es súper importante eso, ¿no? Que ya la comunidad ya no es solo este nicho de súper cerrado de ah, yo soy el profesional que lleva años este, ya en esto y se vuelve un tanto cerrado ese círculo, sino que ya el, el choque generacional como que se está ahí. Es que justamente además eh, es fácil olvidarnos que nos encontramos en un momento único para la historia de la animación en México. O sea, de 15 años, o sea, en, de 2000 para acá, tenemos eventos que no teníamos, escuelas que no teníamos, estudios que no teníamos. O sea, en 2000 no había Anima, no, no. había SAE, no había Pixelatel. El, no, el siglo XX se fue en banda Y apenas estamos agarrando vuelo Pero vamos con toda la con determinación todo. Entonces es un excelente momento Para estar introduciéndose a este mundo A este mundo y conectarse Y justo lo que dices O sea, hace años no había Pues sí, no había nada A los que nos tocó tal vez este Estudiar carreras Que ni había la carrera de animación Y empezamos como ahí viendo qué, Con quién te encontrabas Y eso ahorita ya hay todo Pues ya hay un gremio Ya hay toda una comunidad Y pues hasta eso Cinema Fantasma Ahorita los mencionas Como headliners de, de eventos Y gente de jurado pero ellos son muy jóvenes, ¿no? Sí, es gente caña. que hace Tienen... unos años estaban en las escuelas. Entonces, este, pues eso, este incentivar a que, a que vayan, se den a conocer, que también conozcan a más gente y pues participen en estos eventos. Querétaro queda queda muy accesible para la gente que está en el centro de, del país. país y si no, muy buena excusa para gente que nos escuche en otras este eh, regiones tal vez al norte que se animen a, a viajar a Querétaro es accesible, un lugar muy agradable Claro que sí, no solamente es el festival sino las sí. plazas y la belleza Sí, muy amable, el centro histórico todo está muy cerca, mucho museo, mucha oferta entonces este, para que se lancen ahí la recomendación de, de para cerrar este programa eh, tenemos al Cotout Fest y... Pues, pues ya este... nos acercamos un poco al final, ¿no? Nos acercamos al Lamentablemente final. se fue volando esta primera edición de Animatón. Ha sido una experiencia única, pero única por ser la primera vez, sí. o por ser la última. Seguiremos aquí, todos los viernes vamos a estar estrenando una nueva cápsula de este programa, esperemos que lo sigan consultando, que se acerquen a nuestras redes que pueden ver en este momento en pantalla. Lo más importante aquí es generar comunidad, lo vamos a estar enfatizando todo el tiempo, comunidad, comunidad, comunidad. Entonces, todas las quejas, sugerencias, comentarios, si nos odiaron, si nos quieren, <risa> Todo Adelante. es por supuesto muy bienvenido, queremos que se sientan parte de Animatón, que vengan, que sugieran y, y vaya, que esto siga funcionando porque la difusión es una de las piezas clave para generar una industria sólida y, y un arte que está creciendo muchísimo en este país. Así es, pues los invitamos a que nos sigan en las redes de esa institución. Agradecemos a Presumiendo México que nos facilitan sus instalaciones para grabar este programa. Y pues, también comentarios, proyectos que quieran compartir, quieren venir claro. a mostrar algo acá. Estamos aquí en la Ciudad de México para recibirlos, ubicados en La Condesa. Y pues, estaremos produciendo más y más contenido y esperamos que, que les agrade y recibir toda su retroalimentación para, para que este programa se siga realizando. Claro que sí. Pues nos vemos. Soy Jesús Pérez, Bastián... Bastián Pascal. Búsquenos en redes también aquí. Si, si les da más miedo abajo, consultar y... directamente a la institución, yo soy un ser humano, se supone, como ustedes. <risa> Entonces pueden buscarme como Bastián Pascal, arroba school cool Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo, Tumblr. Ok. Hasta luego. Los invitamos. También visiten Designare Media. Designare.com es nuestro portal. Y ahí recibimos todos sus comentarios. Vale. Gracias. Chao, chao, chao, chao, chao, chao chau.